Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Y bienvenidos a e fútbol 2022 Antiguamente llamado ISPRO Y nada, vamos a participar Aquí en la liga española evento de tú, que acaba en seis días Pues vamos a ver Ok, estamos por aquí Bienvenidos a los nuevos suscriptores, un saludo para todos Y a los antiguos, pues otro saludito grande Y a ver si apoyáis más, canal que estáis muy desaparecidos <risa> Vamos a ver, cadete. Creo que si sí, en juvenil ya me, ya me hincha Una cosita fácil Que no nos agobiamos mucho Pues venga Tengo algún fichaje nuevo, tengo algún tocán que me han tocado y tal Ahora lo veréis no tengo calidad, 2023, eh. Ah, para el año que viene tenemos la calidad. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da contra el levante. Venga. Y tenemos nuestro fichaje leyenda: Romario. La Sousa. Romario de la Sousa. Venga, ahí tenemos Courtois, Nacho, Vallejo. El Consa ese lo tengo que, que cambiar. A ah, los CIL, también los fichajes. Camavinga, Sancho. Bueno. Y los de estos, topés, ¿no? A ver, los suplentes. Bueno, seguimos. Tengo pocos GP. Tengo 45.000 o por ahí. Con eso no compramos nada. Si sí podemos comprar alguno más, pero bueno. Venga, ahí vamos, ¿qué pasó Ahí logra nota del Levante Y vamos a ver, chavales Parece que fue ayer cuando el mejor equipo Que ha dado el fútbol de nuestro ah, país Levantó el quería, título más grande de su historia Y aquí estamos otra vez Ante una nueva temporada de la Liga Como lo no sabe Mar... Carlos este Martínez que <ríe> la mejor. Y buen Venga, vamos quedo, a ver Ni eh. este, miento Hazlo para engañar a tu rival y regatearlo. Ojo con eso, ¿eh? Puede estar bien. Venga, vámonos. Ahí, ofensivo. Pase a Romario. ¡Y golazo! El gol empranero más rápido del mundo. ¡Qué bueno, Romario! ¡Qué buen fichaje! Salió bien, ¿eh? Llevo un montón de tiempo intentando sí hacer esta se jugada se hacer partido, ¿eh? ahora no, debe no me salía y ahora ha y quedado práctica. finísima una que pase de camavinga a oh, su chiquillo vamos han quedado los de levante oh. y cayéndose y todo tío qué bueno romario y está ¿Mira que pase no se lo esperaba nadie madre ¡Wow! ¿Cómo la ha pegado, tío? Cayéndose. No me digáis que no está real, chavales. Ha mejorado esto bastante. ¿eh? Venga, vamos a ver. Estas las actualizaciones las han venido muy bien. En los hay una pequeña fartita. Cuidado. Oh, Dios, ya estamos, tío. <ríe> <hay> Cuidado <cosas que ríe> no una vez al cuadrado, nada más, hombre. <ríe> buah, buah, yo no veo la tarjeta amarilla. A lo mejor que le doy un par de conejas. <ríe> Yo no creo que ha sido eso. Ah, hombre, hombre. Sale portero, ¿no? Fuera, fuera. Vale. Ve. Cambios de posición. Tiras para adelante, chavales. Vámonos. Un poquito por aquí, por aquí, por aquí. Un poquito para atrás. Ahí. Otro pase a Romario. Otro pase a Romario. ¡Ostras! Ese ya, tío Romario, qué bueno. Son. Ay, la defensa tenemos que mejorar, eh. Ah, encima sí, la corto, pero no, no la recupero. No. Ese balón no. Va a llegar no. A su destino. Pero bueno, lo he intentado. Lo he intentado. José a ver. Ahora sí. La controla, ¡Buah! Portero. ¿Porte? Uy, uy, uy. Uy. Buena. La ah, ah. tira al suelo, de. Vamos, Romario. El en Una gran defensa de la. Ea, busca ese, compadre. ¡Gol! Gundogan o qué? Míralo, ¡Que el nuevo fichaje! El Gundogan. Vamos a pillarle el Barça A ver, traba por atrás, eh. Qué bien, el Gundogan. Casi fuera juego, pero. Muy bien. el momento en que El número 8 tengo al Gundogan. Bueno, engañado, ¿no? ¡Oh! ¡Qué golazo! Pues venga, vamos a ver. Seguimos. Ahí presionando. Aquí arriba. Lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta eh. para sentenciar el partido. Eso es. ¡No, hombre! Chisé. ¿Para dónde el curto ameño? Bueno, bueno El, El Bardi este ¿eh? Venga Seguimos nosotros Cuidado aquí, eh me Va a cambiar la este corto, Morales este, bueno No, ve okay. Cuidado, se me mete, tío Aquí Uy, tío Casi me la llevo Venga, hombre es como me la ha robado el Campaña este campaña. Bueno, bueno El Campaña Chavales Vamos Romario Cabecita para atrás Pero se sí ha tirado, tío He tirado Me cachis Roba, roba ahí roba. Ah. Ah. No, para atrás, no Siempre para adelante. Rodrigo es muy bueno, ¿eh? No, fuera huevo. No. Pero muy mal. pues bueno, Seguimos. Presionando. Ahí. Uy. Quería que la sacaba ya del campo. Venga. No. Qué mal he cambiado, tío. Ok. Seguimos aquí. Hola, Manolo. ¡Ay! ¡Qué poquito me ha faltado! Volvemos, que me la juega. Venga, hombre. me la juega. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Ah. Ahora. 15 minutos para que termine la primera mitad. ¡Qué presión, chavales! No se me escucha. Estamos con la trolas, Manolo. Sube a toda por la banda. De cabeza! Oh. Eh, pues toma. Otra vez un Otro más. Increíble, Carlos, increíble. Yo no sé, Manolo. Ahora sí que sí, el ¡Qué para... ¡Toma ahí! Qué golazo ¡qué golazo! Otra vez que vamos Otra vez Está mía, está mía Qué golazo, chavales Respeto al rey de Brasil de Leyenda viva No era del Madrid, pero bueno Muy bien el Camavinga la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Pueden caer 8, eh. Parece que jugarán contra un equipo de parvulitos. Está claro que es el equipo más en forma. Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Ay, casi se le quito Malsa. Ahora sí. A Romario. La oportunidad de Otra. Otra, lo que he hecho. Jadon Sancho. De mucha gente ahí. Magnífica jugada. ¡Ay, con la fartillas! Ok. Bueno, otra vez amarilla. Otra amarilla. A bueno, estaba encantado. Tampoco ha sido tanto, ¿no? Oh. Un pequeño empujón, nada más. Bueno, la vamos a ver. Estaría justificada si hubiese ido por la pelota, pero en este caso ha sido totalmente innecesaria. Rubén Pezo O sea, como Al final se la ha llevado, tío Oh, Dios, Dios, Dios, Dios Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene viene, viene, Oh, Joder, Ruge Oh, sí, sí Un 80, tío, el Martí este Bueno No la han hecho, no la han hecho había confiado ahí en el cultuar sí, pero no ya ha podido ser. He ahí, marcó Ay. Oye, va seguido, pero bueno. Dar la cara a oh qué lástima. <risa> ahí Oye, era nuestra oportunidad. oportunidad. Es demasiado larga para Ay, compañero. Busca esa, portero. <risa> Toma ahí, Rodrigo. Ahí, bueno. Sí. Buenísimo. Goleada Levante. Ha Hasta dos porteros juntos había sido de para interceptar esa pelota. Es perfecta medición de los tiempos no, y precisión. No precisión eh, es pues, estupendo. ¡Josico! <ríe> Benísima Yo creo que tiene el partido controlado dice El Maldini. A la siguiente ronda ya. goleada con una diferencia prácticamente. Que no veo a él, Vinicius, ¿no? No lo veo, tío. <risa> Hola, Alejandro. Bienvenido. Se indica el inicio del segundo tiempo. Romario. Ahí sí llega ese. Pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. Y pues toma. Toma, toma. Búscate intentado. esa. Uy. Como pajarro me la ha parado, tío. Por el y el un poco más a del mundo acá. Venga, Hitor Que te va a caer media docena como mínimo. Venga, esto para la estrategia, ¿vale? A un parado. Podemos hacerlo al área pequeña. Uah. ¡No, hombre! ¡No te pares! ¡Ah! Oh, vinga, está cansado, está cansado, Camavinga ¡Qué nombre! ¡Que no ha sido falta! Bueno que falta! ¡Me ha pitado! Bueno, seguimos ¡Que me voy a la calle! Oh Dios! cama vinga, tío! ¡Pobrecillo! odio oh, Sí no, no me da, da ni cuenta, cuenta, tío y se hace con balón. Yo, Está ahí el levante ahí Que no vea Jugador juega ¡Con el portero, tío! Sí, sí Claro que lo he escuchado, hombre Ya está pendiente Venga. Esa es una carrerita al espacio. Oh. Fuera de no, hombre, no. Evitado. ¡No! evitado. Y ahora la réplica. ¿Réplica? ¿Ese, Me ese cachi! cachi! Es ¡Vallejo! ¡Me cachi, Vallejo! Me cachi. Vallejo. A ver qué de la manga. Ahora contigo menos. mano. Bueno. Aquí está Vinicius. Ay, Vinicius. ¡Toma! ¡Ay, milicio! ¡Ay! ¡Ay, <ríe> ay! ¡Ay, ay! ¡Gente, tío! ¡Otra vez! Pero bueno, esto cae! ¡Otra, tío! ¡Vaya, como he remachado ahí dos veces! ¡72! 000... 72. ¡Wow! Cómo me la hubo al moral. Otra vez no Consigue Otra vez ser. Ruggiero Menudo portento físico está hecho Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Venga, venga, venga Corre, corre, corre, corre, corre Corre, corre. Pero tío, como aparece el portero oh, Demasiado fuerte Ostras, tú Sí, sí, el Camavinga se ha ido afuera del campo José Ea. Ea. ¿Y eso no es penalti? ¡Me cachi! Ea. ¡Corre! ¡Que viene el son! ¡Que viene el coreano! ¡Que viene el coreano! Bien Control, control Control, control ¡Que viene! ¡Que viene! Buena Esta será la inicio. Ah, No, pero bueno era ahí, pero bueno, me voy por aquí por la banda. ¡Ay! Que ah, el, el centro más malo. ¿Qué viene? ¡Ay, qué taconazo! ¡Ah! ¡Oh! En ¡Tío, qué taconazo más bueno, tío! Me había hecho, tío. ¡Ay! No, tenía buena pinta, pero la defensa... no, no, no, no, no, no. ¡Que no! ¿Qué ¿Qué no? <ríe> ¡Ay, ay, ay! ¡Que me la quieren jugar otra vez! ¡Ay, ay, ay! Me la quiero Consigue salir. Pero, tío La defensa Martín, con el Rouget Venga, hombre Se nota, ¿eh? La, la expulsión de... El Camavinga no nos ha costado aquí La posesión del partido y... Bueno Hombre, hombre. Busca ese... No, hombre. Eso parece falta. Sí, sí. La ha pitado. Chacil. Son este no la quiere jugar. El para todos los jugadores de la barrera salten. Cierto, y ya ves tú la barrera. Ah, se ve a venir, eh. Está claro que la listo, me equivoco? Sí, tío Está atento, eh? bien, bien. Ve. Justo delante de la portería y la falla, pero qué desastre. ¿eh? Nos, adelante, de chaval. Opinión, ¿eh? Vamos a para allá. Ahí. Bueno ¡Oh, tío! ¿Por qué? Lo <ríe> no, que me ha faltado, chavales Venga, hombre A mí no El árbitro está muy estricto, eh Advertencia verbal, dice Vamos no a tener cuidado con eso, ¿eh? No sé si echarme un poquito atrás Tío, aquí me ha equilibrado eh. Venga, estamos solos, Vinicius Juevetela, juevetela ¡Buah! Pero bueno, tío Un poco más de la cuela que ha llevado solo <risa> ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal! defensa debe replegarse. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parece que... Ahora sí, tío. Rodrigo... Es un fenómeno. eh Por lo menos media docenita le han caído. Ahí el levanté. el partido completamente sentenciado Hemos robado ahí, qué buen pase No quería meterle en fuera de juego Ahí Ahora sí, lo hemos hecho bien ¡Rodrigo! Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego La verdad es que no puede evitar pensar que los cambios llegan tarde Quizás puede haber que hacerse jugadores antes Pero no se han vencido Bueno, a hacer cambios, no le queda otra No hay discusión sobre quién lleva el control del partido Ojo, ojo. ¿Quién es jugar? Ojo. Oh. El Morales. el actual ¿Vale el Morales. Para ¿Vale el Morales. Uf. Quería que me lo colaba ya, eh. Sí, sí, parece que no, pero tiene su peligro. Para adelante, chavales. No, lo veo ahí. Un ultra ofensivo. Villo para allá A la banda Romario ¡Ay, Romario! Uf, uh, uh, Tiene peligro Romario, a ver El tirazo le he pegado Podemos hacer el lanzador El lanzador no me interesa que sea Romario Venga, Vinicius Lo tengo un poquito ahí de extrema izquierda Ve, Vinicius Está muy desaparecido el Vinicius últimamente Pero bueno Ahora pequeña Ahí Ahí Se fue, se fue No Qué mal Qué viria de pase, tío Y esto me puede costar algo Uy. Bueno Hemos aguantado ahí Yo creo que está bien, ¿no, chavales? Tenemos que mejorar ahí en fichaje Y subir de experiencia, pero bueno Muy bien, Rodrigo este partido deja una cosa clara. Si tienes jugadores para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro. Con jugadores rápidos, hábiles. Ok, sí, Maldini. Bueno, 15 tiros a puerta. No está de esta noche. mal. Buenas <ríe> Insisto, gracias a ti, Carlos. Qué bueno los comentaristas. Eh, pues está Vale. Rodrigo el MVP. Ah, nos dará unos puntitos y tal. Hola choco Crispy Ok, sí, hace tiempo que no te veía Ahí estamos ahí también con el con el bleach Ok No se te olvide de hacer las misiones del Will <ríe> Vale ahí nos da unos puntitos Ok y 4.000 gps que no son muchos pero bueno va poco a poco pues vamos sumando ahí vale y esto es de entrenamiento que nos puede venir muy bien así que ahí vamos a avanzar en la Spanish League ok no pasa nada tranquilo tranquilo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy vale chicos espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejad vuestro botón de like y compartid Ayuda mucho al canal. Venga, un saludito para todos, Peñita. Cuidarse mucho. Chao, chao. Lamento no subir muchos directitos esta semana. Un poquillo liado, pero bueno. Unos compromisos ahí... Familiares, ¿vale? De médicos y tal. Así que haré todo lo que puedan subir directitos. Que si os gustan. Venga, un saludito. Chao, chao. Cuidarse mucho. Y divertirse todo lo que podáis. Y os dejen.